Lenín Moreno recalcó que en su gobierno no tolerará la corrupción. Estudiantes en condiciones de vulnerabilidad obtuvieron su título de bachiller. Un laboratorio de peces para la producción de ejemplares de reproducción abastece a productores de la provincia de Morona, Santiago. Y en lo internacional, crisis económica tiene a profesionales viviendo de la caridad.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 El presidente de la República, Lenín Moreno, remitió a la Asamblea la objeción parcial a la ley que prohíbe bienes o, o capitales en paraísos fiscales. En ella exceptúa a los diplomáticos que ejerzan funciones en un país considerado paraíso fiscal. También modifica los plazos para destituir a los funcionarios que no cumplan con esa ley y exige declaración juramentada ante notario a candidatos de elección popular de que no se encuentren incursos en las prohibiciones previstas en la ley. Revisamos otros temas. En el cantón Pujilí de la provincia de Cotopaxi se desarrolló la sistematización y conclusiones de las mesas de diálogo Acuerdos por el Agro. En el evento participaron autoridades del Ejecutivo e instituciones del Estado, así como también representantes de organizaciones campesinas y agrícolas de todo el país. En el marco del diálogo nacional convocado por el gobierno, este sábado se desarrolló el evento Acuerdos por el Agro, en la parroquia San Juan de Pujilí, provincia de Cotopaxi. En esta reunión participaron autoridades e instituciones del Estado, con organizaciones y asociaciones de campesinos y agricultores de todo el país. Este evento cierra el primer ciclo de diálogos nacionales en torno a la agricultura y sirvió para fortalecer los diferentes espacios de participación de productores agropecuarios y permitió recoger las propuestas de los participantes para establecer acuerdos a corto, mediano y largo plazo. Durante las mesas de diálogo que se desarrollaron a nivel nacional, 24, para ser exactos, se pudieron identificar 13 problemas que aquejan a nuestro agroecuatoriano. Las entidades gubernamentales como las organizaciones y asociaciones acordaron elaborar y ejecutar un plan de capacitación interinstitucional en fortalecimiento organizativo, la capacitación tributaria y un programa de formación de líderes comunitarios. Que hemos terminado de despertar de esa larga pesadilla que significó la discriminación y la exclusión especialmente para la gente del campo. Propusimos este gran diálogo nacional para reforzar la alianza estratégica con ustedes, con los miembros de las organizaciones y con los diversos actores sociales, recogiendo sus principales demandas, abriendo procesos reales de participación ciudadana en la definición de las políticas públicas. Las mesas de diálogo acuerdo por el agro tuvieron la participación y colaboración de varias entidades del Estado, como Senagua, Banecuador, Ministerio del Ambiente, gobiernos descentralizados, entre otras. Para que se fortalezca la producción, para que se fortalezca el regadío, para que se dé más atención al sector campesino, para que se dé más atención al sector indígena, eso es lo que queremos. Hoy, con el compañero presidente Lenín Moreno, pues estamos seguros que vamos a tener ese apoyo, principalmente la gente más pobre, principalmente ustedes, la gente campesina, la gente indígena. Y Yo creo que este es el año, esta es la época de los agricultores del eje principal de la economía del Ecuador que ha sido tomada en cuenta con toda esta mesa de diálogo que se ha venido dando. Y gracias, compañera ministra, por dar este diálogo a nivel nacional, esta etapa antecede a la Gran Minga Nacional Agropecuaria que iniciará el próximo 19 de agosto en Quevedo, provincia de Los Ríos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Estudiantes en condiciones de vulnerabilidad obtuvieron sus títulos de bachilleres, siendo un ejemplo de lucha y constancia. Varios jóvenes que padecen enfermedades catastróficas terminaron sus estudios de bachillerato mediante las aulas hospitalarias. Es algo que nos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 A través de la presente comunico a ustedes que el señor Wilson Gustavo Larrea Cabrera no cumple ninguna función de gobierno. Tampoco representa ni está, ni está autorizado a realizar gestiones en nombre del señor presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. Así lo manifiesta el texto del comunicado. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales.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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que en el primer semestre de 2017 se registró un aumento de visitantes extranjeros que arribaron al Ecuador. A continuación, revisemos cifras alentadoras en el campo turístico del país. Un total de 914,400 turistas extranjeros llegaron al Ecuador durante el primer semestre de 2017, es decir, un aumento de 9.3% en comparación al mismo periodo del año pasado.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 Revisamos otros temas. El proyecto de Código de Participación Ciudadana será tema prioritario al interior de la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional. El presidente de la mesa legislativa, Héctor Yepes, manifestó que dentro del debate se enfatizará en los mecanismos de participación, como por ejemplo la silla vacía. El presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, Héctor Yepes, señaló de positivo el trabajo realizado por dicha mesa durante este nuevo periodo pues los legisladores se han caracterizado por visitar a la ciudadanía en sus provincias, escuchando sus prioridades y así marcar la agenda de trabajo del legislativo. El titular de dicha comisión manifestó que por ahora se ha concentrado la labor legislativa en el proyecto de Código Orgánico del Sistema de Participación Ciudadana y Control, pero también en mejorar los mecanismos de participación ciudadana, como por ejemplo la silla vacía. Y vamos a seguirlo haciendo porque la sociedad civil tiene que recuperar ese espacio perdido dentro del seno de la Asamblea Nacional, porque así es como podemos nutrirnos también de diversas opiniones. Además, el legislador se refirió a la implementación del denominado asambleísta por un día. Si nosotros no estamos en un permanente contacto con la ciudadanía, Termina pasando lo que ocurría con los viejos congresos y también lo que ha ocurrido en estos 10 años con la asamblea, que el ciudadano de a pie se siente totalmente desintonizado. Yepes también adelantó que el informe para primer debate de dicho código estaría listo a mediados de agosto, pues asegura que aún existen temas por analizar. Elige el consejo y que integran el consejo de participación ciudadana, las que elige fiscal, contralor, superintendentes, procurador, defensor del pueblo, consejo de la judicatura... Autoridades electorales uh -huh. no puedan haber estado en un gobierno en altas funciones o como adherentes a un partido político en los últimos 10 años. Otros de los puntos que posteriormente analizará la comisión son los cabildos populares, los presupuestos participativos, organizaciones sociales, entre otros. En el 2016, gracias al apoyo de BAN Ecuador, el ingeniero agrónomo Tito Torres emprendió un laboratorio de peces para la producción de ejemplares de reproducción. Gracias a este emprendimiento, abastece a los productores de la provincia de Morona, Santiago. Tito Torres es un ingeniero agrónomo de la provincia de Morona, Santiago. Hace 10 años confió en que sus conocimientos podían fusionarse con la necesidad de consumo de su gente y decidió emprender en su laboratorio de peces. Gracias a un crédito de 15 mil dólares que entregó Ban Ecuador Banca Pública, la granja El Campo, ubicada en la comunidad Santa Rosa, perteneciente al Cantón Morona, se convirtió en un laboratorio, en donde se reproducen alevines de tilapia roja de alta calidad genética, que posteriormente se venden a productores de la zona. Y estos los engordan y comercializan para sus múltiples usos. Esto nace ya desde hace varios años atrás, Fue, primero empezó como eh, una cría para abastecimiento a nivel familiar, entonces se vio que empezó a haber demanda, entonces había demanda de la carne de tilapia, pero el, el, la parte más compleja era la adquisición de los alevines, entonces empecé ya un poco a seleccionar los futuros reproductores, y obtuve los primeros alevines. Entonces una vez ya llenado la, lo, los estanques el excedente empezaron ya la, las vecindades a, a adquirir el, el producto. Se vio que era un, un, una fuente de ingreso que, que iba a, a superar la parte la parte agropecuaria. En Morona, Santiago, la tilapia roja es un pez de gran demanda, por lo que las innovaciones que hace esta granja apuntan a convertirse en una empresa de exportación regional. Pues nosotros lo que estamos haciendo acá específicamente en esta granja, lo que estamos haciendo es eh, mejorando la genética, mejorando la, la calidad de los reproductores para brindar un alevín eh, de un buen, un buen producto al ...a la persona que se va a dedicar a la, a la cría y engorde de, de tilapia... ...entonces de esa forma estamos nosotros garantizando, ya decía... ...un buen producto de, de tal forma que tenemos en genética... ...y peces que están ya adaptados aquí a la zona. Lo, lo que hace diferente de, de otros laboratorios, específicamente de, de, de esta granja, es, ya decía, eh, un, un alevín de alta genética. Ya tengo algunas líneas de, de, de reproductores adquiridos de eh, fuera de la provincia, ya son a nivel de, de, del país, que están de laboratorios que, que son confiables. Entonces se ha hecho una adaptación de esos reproductores y de ahí estamos obteniendo nosotros una semilla buena, entonces eso es lo que está garantizando bastante aquí en el medio y lo otro el manejo técnico que estamos dando. El laboratorio de peces cuenta con tilapias reproductoras que fueron adquiridas en empresas dedicadas a la mejora genética. Torres explica que ahora no solo venden el producto, sino dan asesoría a los clientes para mejorar el proceso de crecimiento de los peces, generando una cadena de beneficios hasta el consumidor final, el ciudadano. Se siente ya esa necesidad de, de, de estar al, al nivel tecnológico ya más avanzado. Entonces, lo que estamos haciendo aquí nosotros es una pequeña inversión, una, o se podría decir una inversión más, más grande, para que todos los productores que tenemos aquí en la provincia eh, empe, empiecen ya a adquirir lo nuestro. Entonces, la intención es, si nosotros mejoramos, la, la genética, la calidad del producto ellos lo que van a ganar es en un alevín que está cerca de sus estanques, están cerca entonces un alevín que está confiable eh, ellos pueden visitar acá se está dando asistencia a, a los productores Les comentaba de pronto que eh, estamos convencidos nosotros aquí que si el productor, la persona que levanta, que engorda la tilapia gana al criar sus peces, nosotros como productores de semilla también empezamos a crecer, entonces nuestro objetivo acá no es solamente de, de, de vender el producto, sino de estar en contacto, una estrecha relación con los productores, de tal forma que ya en estos tiempos lo que estaba haciendo es visitar a las granjas, visitar a los, a, a los productores de, de peces, recomendarles algunas mejoras y también da, eh, dar un seguimiento en el manejo. La granja El Campo se convirtió en uno de los laboratorios con mayor demanda de producción de peces. Ahora las ambiciones crecen y planean ampliar el lugar para conformar una asociación de emprendedores y masificar la producción y ganancias. Mediante un convenio firmado entre la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida y el Comité Olímpico Ecuatoriano, los predios en los que se construirán los proyectos habitacionales de la misión Casa para Todos contarán con centros deportivos. Revisemos los detalles a continuación. Muy complacida de estar aquí y ver que se siguen sumando todas las instituciones a este plan toda una vida porque es un plan que nos atañe a todos los ecuatorianos y un plan que está en todos los ámbitos en el ámbito de la salud en el ámbito de la educación en el ámbito de la cultura en el ámbito que ayuda a todas esas personas vulnerables que son para las que está trabajando este gobierno ese apoyo que ustedes nos están dando el día de hoy es fundamental. Vamos y estamos seguros de que van a ser muchísimas, muchísimas más las organizaciones internacionales que se van a seguir sumando. Pero sobre todo siempre van a tener el respeto, la consideración y el agradecimiento del pueblo ecuatoriano y de las autoridades que en este momento estamos en cada una de las funciones. Es impo importante destacar que los terrenos serán ubicados en varias provincias del país. Todos gracias al apoyo de Planto de una Vida y de la Organización Deportiva Panamericana, esfuerzos encaminados a crear una infraestructura deportiva denominada Club Olímpico Local. La firma del convenio no se limita al proyecto de construir canchas deportivas, sino que es una apertura a la esperanza de comunidades que verán en el deporte una oportunidad de recreación, de formarse y, ¿por qué no? de soñar con llegar al alto rendimiento deportivo. Así que muy contenta, muy complacida de que hayamos llegado a estos acuerdos y que estas canchas se multipliquen por todo el Ecuador, porque de aquí van a salir mejores personas y eso es lo que nos conviene a todo el país. les contamos que en Brasil la crisis económica en Río de Janeiro ha dejado inclusive a profesionales sin trabajo, que ahora viven de la caridad. Mientras que Corea del Norte condenó este lunes las sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en su contra, pero aseguró que no detendrá su desarrollo nuclear. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Vilmar Mendoza fue gerente de recursos humanos de varias empresas En Brasil. Pero desde hace año y medio vive en las calles de Río de Janeiro, como miles de víctimas de la crisis en la ciudad maravillosa. Me quedo aquí cerca, donde hay varios guardias de seguridad. Durante el día busco empleo y la noche vengo y me quedo aquí hasta que logre un nuevo retorno. Vuelvo al campo de trabajo, que es lo que quiero, lo que estoy buscando. Al campo de trabajo, que es lo que quiero, lo que estoy buscando. Mendoza perdió su trabajo en 2015 y se mantuvo un tiempo con ahorros, pero a sus 58 años duerme ahora en un banco frente al céntrico aeropuerto Santos Dumont. Yo procuro, isolado, até para não perder... Yo procuro estar aislado para no perder el foco de mi subsistencia, preciso estar solo. Preciso estar sozinho, no... Si me quedara con otra persona, puedo convivir con cosas que no quiero ver, drogas, suciedad. Drogas, sujeira... A finales de 2016, la alcaldía de Río contabilizaba 14,279 personas en situación de calle. 70 de ellos tienen estudios superiores. Como Gilson Alves, un radiólogo retirado que también está en la calle y vive en un albergue. Desde 2015 no recibe regularmente su pensión. Estoy muy humillado. Me siento muy humillado, muy herido por haber prestado un servicio tantos años en esa área de la salud. Esa área de salud, ¿no? por haber prestado ese servicio, haber estudiado, tener título y no haber conseguido construir nada. Es por culpa del gobierno. Su situación refleja la ferocidad de una recesión que dejó 13 millones 500 mil desempleados en Brasil y el presente de Río de Janeiro que hace un año inauguraba con gran pompa los Juegos Olímpicos. Corea del Norte aseguró el lunes que las nuevas sanciones de la ONU no le impedirán que desarrolle su arsenal nuclear. En un comunicado, Pyongyang amenazó a Estados Unidos con hacerle pagar mil veces el precio de su crimen y dijo que quienes colaboran con ese país también deberán rendir cuentas. Es la primera reacción tras la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas contra Pyongyang, propuesta por Washington y aprobada por unanimidad. Las sanciones podrían tener un perjuicio económico de mil millones de dólares anuales para Corea del Norte, pero además afectarían el comercio con China, su principal socio. El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson descartó cualquier posibilidad de diálogo con Pyongyang, algo que Washington solo se plantearía si Corea del Norte suspende su programa balístico. La mejor señal que Corea del Norte puede enviar para decir que está dispuesta a dialogar sería dejar de lanzar misiles. Pyongyang también aseguró que no negociará mientras Estados Unidos mantenga sus amenazas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero ciudadano. Me despido deseándoles que tengan una excelente tarde. Más noticias hoy a las 7 de la noche. Hasta pronto.